El director provincial Duarte de Salud Pública, con asiento en esta ciudad, Ramón Moricete, a raíz de la amenaza del aumento en casos de dengue en esta ciudad, dijo que la entidad que representa ha iniciado un plan de fumigación. Eh, ya desde ayer eh, se está trabajando en diferentes sectores de aquí de San Francisco. Van a durar varios días aquí en la provincia y... Hay intenciones de abarcar todo el casco urbano de la ciudad de San Francisco y otras zonas. Eh, lógicamente vas a depender de las condiciones del tiempo. que A veces son muy variables, como todo la, sobre todo las lluvias. Eh, ya en el día de ayer se trabajó en el sector San Martín y hasta donde tengo entendido el sector el Capacito. Y así se seguirán abarcando diferentes sectores con una fumigación... Eh, General para eh, prevenir el mosquito del dengue llamó a la ciudadanía a integrarse al proceso de prevención eliminando posibles criaderos de mosquitos que la familia tiene que integrarse usted que me está viendo en este momento revise su patio es posible que usted tenga los criaderos de mosquitos en pequeños envases como son botellas tapas y de coco las barricas, que de cada barrica salen más de 100 mosquitos, si usted lo deja. Así que hay que mantener las barricas tapadas. Los solares baldíos también se convierten en un gran problema, porque todo el que va pasando por un solar baldío, tira desperdicios. Y sobre todo envases que puedan acumular agua y también eso provoca eh, criadero de mosquitos. Yoani Cordero NTN, su noticiero regional.